Buongiorno cari amigo da Pablo. El día de hoy vamos a entrenar nuestro bellísimo cuerpo. ¿Qué cosa vamos a hacer? Vamos a elaborar ejercicios para la parte superior de nuestro cuerpo. Vamos a elaborar un poco el bicipite, el la espalda, anche parte de la esquina. ¿Con qué lo vamos a hacer? Vamos a hacer con, con, con, con pesas. Aproximadamente, esto pesa 8 kg. Tú puedes meterle uno de 10, chi, uno de 4, depende el peso que tú hay en casa. Si tomas no el peso, no te preocupes, puedes prender dos confesiones de agua, cual cosa pesante, lo que tú riesca o aunque lo puedes hacer sin peso La próxima vuelta tú lo haces con peso. Ok, vamos a poner tu Tú lo haces con peso. le recuerdo, le recuerdo, prima de fare siempre actividad. Eh, física, debíamos manchar cosa, no hacer actividad con la pancha limpia. Nah. Primo de iniciar, me, me hidrato un poco con el agua. Ah, perfecto, perfecto, muy bueno, muy bueno. Hacemos la cua, vamos a hacer un poquito de, de movilidad a nuestro cuerpo. Vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer actividad física pero el día de hoy solamente vamos a elaborar la parte superior voy a hacer un circuito un circuito un circuito tabata que me piace a mí con estos ejercicios tabata vas a ver grandes resultados si tú seas constante si tú lo haces una dos tres a la semana va a ver grandes resultados Aunque importantísimo modificar el peso aunque la repetición ok sobre un poquito la la la yaca que un poquito de de, de, de fredo hoy pero va bien vamos a, a, a movernos nos movemos así hay un poquito de, de, de calores en nuestro cuerpo vamos a mover un poquito le pracha la brachas avanti avanti en indietro vamos a portar el dietro este. cambio cambio cambio cambio cambio cambio avanti, avanti. Su, en You, en yu. abro, cierro, abro, cierro, espalda indietro, indietro, indietro. en indietro, en dietro, en dietro, en perfecto, perfecto, perfecto. Primo de iniciar esto vamos a hacer un, un rescaldamiento, vamos a hacer 5 minutos de rescaldamiento, así entramos a hacer este circuito Tabata, para tonificar nuestro cuerpo la parte superior. Vamos a a utilizar un timer, ¿Cómo son? ¿Cómo? qué cosa vamos a fare? vamos a hacer? 35 segundos de, de ejercicio con 10 segundos de recupero, tú lo fai a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, ok, vamos a hacer un poquito de corsa en el posto, corsa, corsa, corsa, corsa amortigua la caduta, amortigua, amortigua, amortigua, ok, te prepara, te preparas porque vamos a cambiar, ¿eh? que vamos a hacer, vamos a hacer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 6, 7, 8, 9, y en 10. Continúa un poquito la corsa, la corsa, la corsa, la corsa. Vamos a hacer esto. Esto, esto, esto. El rolino. tipo pugilio. Preparate, preparate. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10.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 Quanto bene I braccio stanno bene tutto a posto ok Buon. per cercare il nostro timer il nostro timer L'abbiamo detto 35 secondi di lavoro con 10 secondi di recupero io lo ripeto tre volte tre volte <ride> Pablo Pablo no explica cómo hacerlo, Pablo lo hace. Pablo se, se fatiga como te fatiga tú. Tú verás grandes resultados. Ok. Voy a meter mi paña. Prendo un cochino de aire así. De aire y un poco de agua. Prepárate. 35 segundos de, de la hora, 15 10 segundos de recupero. Prepárate, prepárate, prepárate. 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 0. Llego ligeramente el ginocchio. Vamos a hacer un poco bicipiti. Bicipiti, bicipiti. Lentamente, lentamente, lentamente. Aproximadamente, esto pesa 8 kg. Tú puedes prender uno más pesante, ¿no? Lentamente, lentamente. Contra el abdomen. Piega el ginocchio. Petto fuori, petto fuori, petto fuori. Perfecto, <túfero> por favor. Muy bien, muy bien, miradlo acá. Miralo acá. Mira. Vamos mira, mira. a trabajar solamente la parte superior de nuestro... Peripe. Okay. Vamos como el peso tirando por aquí. Nuestro próximo. Bien, miradlo acá. Miralo acá. Miralo Okay. Miralo acá. Ok, echenlo. Uno. Echenlo. Dos. cuerpo directo guardo de frente este peso está como balando próximo oportunidad Llego, ligeramente, pinocchio. Listo. Ahora que va a hacer una pausa. Torno. Vuelvo, arriba. verás grandes resultados, grandes resultados, grandes, grandes. Próximo, el rematore, vádalo aquí Esquina derecha, en giù. Su, en giù. hazlo a tu ritmo. Siente un poquito ya la fatiga, ¿verdad? Se siente. Nuestro próximo. Vamos a elaborar el tricipiti. Ahora ¿Tú te tuve? Piego. Piego, guarda el piego. Ligeramente piega. Presionando el ginocchio. Banca un ejercicio y finalizamos nuestro primo round. Nuestro primo. Segundo, vamos a hacer press militar. Siempre les vale, abro, pego ligeramente flexo y ascendo. abro, Decente, ¿no? <ríe> Despierta la, la fuerza en el brazo, decente. El próximo, nuevamente, iniciamos nuestro segundo round. Segundo round, segundo round. Bichipiti, a martelo, a martelo, a martelo. Lento, lento. próximo ejercicio vamos a hacer piegamente piegamente piegamente se sentirá un poquito la fatiga en cueste si un frontal, guádalo cual... Forse, forse en espalda. Ahí resiste. Esto es, real, esto es real, esto es real, esto no es que es 5 tú, aunque yo lo facho, aunque yo lo facho. Falta continua, rematore, rematore, aquí Ahora, no te estés inscrito, inscríbete al canal, láchame tu comento, activa la campanita. O si soy el primo el saber qué entrenamiento cargo. Ok, se siente la fuerza, ¿no? siente un poquito los... el brazo. El próximo, Trichipiti, Trichipiti, Trichipiti. Qué de gomito, qué de gomito, piega el ginocchio, próximo, pres militares, ta. Ok, raga, el último esfuerzo, el último esfuerzo, último esfuerzo, último, último, último, último, último, último. Nuevamente, giro, lo giro. Tra, lentamente, Tra, giro. Tira el peto, tira el peto. Contrae el abdomen, piega el ginocchio. Tú puedes modificar el peso. Más ligero, más pesante. aproximadamente con el que estoy trabajando 8 kg. Ok. Madre de Dios, sí que es el más difícil para mí. Es el más difícil. Piegamente, pegamente, pegamente. Es historia, es historia, es historia. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Resiste! Uh, uh. Ah, se siente, ¿no? Se siente, ¿no? Esto es real, esto es real. Tú sientes la fatiga, aunque yo la siento. Remator, igual. mancano due mancano due tricipiti tricipiti tricipiti guarda se vedi la fatica se vedi. tricipiti Salve. piego piego piego Leggeramente piegato il ginocchio su il braccio guarda il braccio su chiedo un pochino il gomito 80 brazos, brazo, no 80, no último ejercicio, último, último, último, press militares, press militares, piego, su, le recuerdo, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, láchame tu comentario, yo te respondo. Uh, uh, uh, uh, uh. No ha estado fácil, no ha estado fácil, pero este esfuerzo vendrá pagado, te lo digo yo, vendrá pagado, grande si lo hay fatto, grande si lo hay fatto. La próxima vuelta lo puedes hacer, repítelo con un peso più ligero o più pesante, todo depende de tu capacidad. Gracias a todos por seguir este canal de Físima y si ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, de cuore, Pablo.